Para nosotros la digitalización está suponiendo eh, modernizar lo que es la, bueno, pues la, la gestión que teníamos nosotros de, de la empresa. Estamos cambiando los procesos tradicionales eh, por procesos mucho más tecnológicos. En Reciclados la Red llevamos desde 1993 reciclando plástico de origen industrial, agrícola y pues, consumo. Eh, lo que hacemos es transformarlo, darle una segunda vida útil y posteriormente lo comercializamos como materias primas para otras empresas. Bueno, nuestro aspecto más innovador es que estamos digitalizando la, las instalaciones por completo. Esto no, nos ayuda a tener una gran cantidad de información eh, que nos hace eh, tomar decisiones más rápidamente eh, y ser más, más eficientes. Eh, por ejemplo, estamos digitalizando el análisis energético a través de, a través de unos analizadores eh, que nos permiten saber el consumo de energía que estamos teniendo eh, automáticamente. Eh, así podemos decidir bueno, pues si, si se puede reducir o, o, bueno, qué, o qué cambios podemos hacer para, para mejorar ese, ese consumo. Al final, eh, tener muchos datos y tenerlo todo eh, automatizado, eso eh, pues te ayuda a, hacer, a ser más eficiente. Y, ...y bueno, eso ayuda a, a proteger al medio ambiente... ...pues recientemente hemos recibido la certificación... ...UNE 15343... ...somos los primeros eh, recicladores de España en conseguirlo... ...y es para la trazabilidad de, del plástico reciclado... ...esto, nosotros lo que garantizamos con, con este certificado... ...es que el material que nos llega, o sea el residuo que nos llega... ...lo transformamos y lo reutilizamos... Eh, para conseguir esta certificación ha sido fundamental eh, la digitalización del proceso de trazabilidad y a través de una plataforma y de una aplicación móvil eh, generamos unas etiquetas que nos proporcionan un montón de información desde que ese material llega hasta que sale ya reciclado para nuestros clientes. En un futuro eh, nosotros lo que pretendemos es eh, digitalizar lo máximo posible todos los procesos de la empresa, eh, no solamente los procesos productivos de, de, nuestra, bueno, de nuestros procesos de, de, de reciclado y de transformación, sino también la forma que nosotros tenemos de gestionar la empresa a nivel de, de oficina y bueno, también bueno, que, que nuestro personal también se, se digitalice lo, lo máximo posible. Eh, bueno, de esta transformación eh, hemos aprendido que el entorno digital ofrece muchas posibilidades para mejorar nuestra organización y estamos convencidos de que la base de nuestro éxito en el futuro eh, va a ser precisamente esta, la transformación digital de, de todos los departamentos de, de nuestra empresa.